La palabra el senador Martínez. Gracias, señor presidente. Senador Barreiro. Su interpelación inicial versaba sobre el principio de estabilidad presupuestaria consignado en el artículo 135 de la Constitución, que ustedes reformaron, como ya se ha dicho, junto al Partido Socialista en 2011 para dar prioridad al pago de la deuda a acreedores extranjeros por encima de, del gasto social. Muchas gracias. Fue una reforma dictada por poderes extranjeros no refrendados democráticamente, fue una reforma realizada de espaldas a la gente y fue el inicio de una política planificada de ajustes en la educación, la sanidad, el empleo o las pensiones. Y fue, de lejos, la mayor humillación, la mayor deslealtad que ha sufrido este país en los últimos 40 años. Pero ¿con qué legitimidad hacen ustedes ahora ese discurso de la estabilidad presupuestaria? Repasemos someramente su currículum. Ustedes, mientras han gobernado, han incumplido sistemáticamente los objetivos europeos de déficit. Han elevado la deuda pública al 100% del Producto Interior Bruto. Han vaciado las huchas de las pensiones. Le han regalado 75.000 millones a los bancos y han dejado muchos de nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas en la quiebra. Están ustedes como para dar lecciones de gestión. Ahora, con esta moción, hace usted un requiebro y plantea en la moción una bajada de impuestos aberrante. ¿Tiene eso algo que ver con la estabilidad presupuestaria? ¿La bajada brutal de impuestos que usted plantea tiene algo que ver con el principio de estabilidad presupuestaria? Bueno, no es que no tenga nada que ver, sino que es abiertamente contradictorio reducir los impuestos implica afectar negativamente al saldo presupuestario y, por lo tanto, al déficit y, por lo tanto, a la, a la deuda pública. ¿Por qué hacen entonces ese requiebro? Pues lo hacen porque la Unión Europea les ha cerrado la puerta en las narices, les ha dado la espalda y no ha cuestionado el cuadro macroeconómico enviado por el Gobierno de España. Y no lo han hecho, a pesar de que Pablo Casado fue a Bruselas a pedir que la Unión Europea interviniera en contra de España, mostrando claramente lo que es un ven de patrias. Ahora, ahora vienen ustedes a plantear. Una bajada de impuestos en el IRPF, el impuesto de sociedades, las cotizaciones sociales, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la eliminación del impuesto de patrimonio, bloquear el impuesto de transacciones financieras, el impuesto a los servicios digitales y todo ello a pesar de que usted sabe perfectamente que España sufre un problema endémico de ingresos públicos porque estamos ocho puntos por debajo de la media de la eurozona, 80.000 millones. Cuando hay recesión, señor Barreiro, ustedes plantean recortar el gasto y cuando hay crecimiento ustedes plantean recortar los ingresos. Parafraseando a Milton Friedman, la consigna es recortar bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa y por cualquier razón, siempre que sea posible. Hoy proponen bajar las cotizaciones sociales y mañana vendrá usted a decirnos que el sistema público de pensiones es insostenible. Hoy quieren recortar todos los impuestos progresivos habidos y por haber y mañana dirán que no hay más remedio que recortar en educación o en sanidad. Señor Barreiro, usted hablaba hace un momento de infierno fiscal. El acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno y Unidas Podemos plantea un aumento discreto de los ingresos públicos sobre el PIB, es pasar del 38,53% al 39,11%, es menos de un punto, pero suponen 6.500 millones más para poder revertir los recortes que ustedes han hecho, para poder aumentar las becas, para poder abrir escuelas infantiles, para mejorar el parque de vivienda pública, para invertir en renovables o en I+, +I. Señor Barreiro, los impuestos son la garantía última de la existencia de los derechos sociales, son el mecanismo fundamental para reducir la desigualdad y para tener sociedades un poco más justas. Hay una famosa cita que dice que los impuestos son el precio de la civilización. No estaría de más que ustedes empezaran a comportarse como un partido civilizado.